Bueno, buenas noches a todos. Vale, vamos a orar antes de, de seguir con la tercera carta de Juan para que su Espíritu Santo nos ayude. Te damos las gracias, Padre, por este momento y este tiempo que, que tú nos brinda cada quien de nosotros eh, en esta noche para poder no solamente escuchar tu palabra, sino rogarte que nos la haga entender, y clamarte para que tú nos dé la fuerza de tu gracia para aplicarla a nuestras vidas gracias por cristo gracias por estos días por estos tiempos señor gracias por el privilegio que nos da tanto de compartir y escuchar tu palabra Dios queremos honrarte queremos alabarte queremos adorarte y darte la gloria y la honra en el nombre de la persona de tu hijo jesucristo que tu espíritu santo traiga alumbramiento a los ojos de nuestro entendimiento ...y que nosotros podamos saber lo que tú nos has concedido... ...como pueblo, como iglesia... ...en el nombre de Cristo Jesús... ...amén... ...vamos a continuar la tercera carta de Juan... ...y... ...quiero también dar un saludo que... a ...veces se me olvida... ...a Radio de Luz en las Naciones... ...donde también están saliendo estos programas... ...de la segunda y tercera carta de Juan... ...entonces un saludo para ellos y muchas bendiciones queremos compartir juntos lo que Dios nos está enseñando en su bendita y santa palabra y a modo contexto y para situarnos un poco donde nos encontramos después de haber tenido un tiempo en el que hemos parado por estas obras esta reforma de este salón creo que es bueno que también podamos exponer unos minutos ¿no? y ver dónde es que nos encontramos y, y también poder ver dónde queremos yendo, ¿no? donde la propia palabra nos está enseñando. Eh, cuando hablamos de esta tercera carta de Juan, eh, estamos hablando de una carta sumamente rica en cuanto a contexto, no solamente histórico, sino también a modo doctrinal. Y es la tercera carta la que también deberíamos nosotros tener como claro y entendido eh, en cuanto a su contexto en conjunto, ...lo que es la primera y segunda carta también de Juan... ...es decir, sería muy bueno... ...que nosotros pudiéramos haber estudiado con anterioridad... ...o pudiéramos hacerlo en este tiempo... ...lo que es la primera carta y la segunda carta... ...porque solamente en esta manera es que nosotros vamos a tener una mejor comprensión... ...de lo que Dios nos está enseñando en estas cartas... ...pero estos 15 versículos que se compone esta tercera carta de Juan... Es la carta y libro más corto de, de, del Antiguo y Nuevo Testamento. En el original griego, como está escrito, es la porción de las Escrituras más breve, más corta que nos encontramos. Y estos 15 versículos, a modo de exponer la Palabra de Dios, eh, estamos estudiando seis puntos importantes. Y ya vamos en el punto número 4, en esta noche, si Dios nos permite, pero lo primero que vimos en el versículo número 1... Tenía que ver con la salutación del mismo apóstol Juan hacia su amado hermano Gallo. Entonces, este saludo es lo que vimos en el versículo número 1. Y no solamente en cuanto al saludo, sino que también vimos en la, en la siguiente porción de las Escrituras, que es del 2 al versículo número 8, estos elogios y estas exhortaciones en cuanto al buen testimonio que tenía el hermano Gallo. O sea, Gallo para Juan era una persona muy amada y querida, pero Gallo tenía un buen testimonio dentro de la Iglesia. Bien pudiéramos decir que Gallo seguía el ejemplo de Cristo. Gallo estaba, Gallo estaba llevando la práctica de lo que realmente Cristo había enseñado. Y Gallo es un hombre que destaca eh, por su integridad, ...en cómo se manejaba dentro de la iglesia... ...y dijimos que este es el ejemplo a seguir también para con nosotros... ...en cuanto a este personaje... ...o de los tres personajes que encontramos aquí... ...en esta tercera carta de Juan... ...donde tiene que ver con Gallo... ...otro es Diótrefes... ...que no es el buen testimonio que vamos, o hemos visto ya... ...y el otro es Demetrio... ...pero Gallo y Demetrio son los dos destacables... ...en cuanto a que están haciendo las cosas correctas... ...ante los ojos de Dios... El tercer punto eh, que estuvimos viendo son los versículos número 9 y número 10. Y esto contrasta, ¿verdad?, el mal testimonio que Diótrefes estaba teniendo dentro de la Iglesia de Cristo. O sea, si nosotros vimos características que estaban avalando el buen testimonio de Gallo, pues en este caso el contraste son las malas acciones que nosotros encontramos en la vida de un hombre que no era salvo, que no era cristiano, pero que estaba dentro de la Iglesia, llamado Diótrefes. El versículo número 11 que vamos a tratar en esta noche tiene que ver con una exhortación personal. Una exhortación personal que el apóstol Juan está dando exclusivamente a Gallo antes de presentarnos la persona de Demetrio, que sería el versículo número 12. Y por último los versículos 13 y 15 que sería la conclusión y despedida y el cierre. De esta, de esta carta. Entonces, bueno, estamos viendo que es importante situarnos en una buena posición donde dejamos el último estudio, la última clase para continuar con lo que tenemos por delante. Pero algunos datos importantes a modo recordatorio, que nunca está de más que lo recordemos, es saber y recordar que estas tres cartas que tenemos, la primera, la segunda y tercera carta de Juan, está escrita muy posiblemente eh, desde Éfeso Y más o menos Juan se encuentra entre 90 a 95 años de edad Y nos encontramos aquí eh, en una fecha Donde Juan está instruyendo a las iglesias Donde Juan era el responsable de las iglesias del Asia Menor Y entre ellas pues también está esa iglesia donde está escribiendo desde Éfeso Así que nosotros vemos que no solamente nos habla del autor quién es Juan nos habla de la fecha de unos 90 años aproximadamente, después de Cristo. Nos habla del lugar desde Éfeso, que eso siempre es bueno a la hora de estudiar cualquier libro o carta de las Escrituras. Pero el propósito por el cual escribe Juan, o el propósito por el cual nosotros vamos a estudiar una carta, o un libro de las Escrituras, siempre es bueno, ¿no? Y creo que es importante que podamos recordar que uno de los propósitos, aunque hay varios, como ya dijimos, tenía que ver con cómo Juan está aquí llamando la atención a, a la vida eh, eh, corrupta ¿no? que está viviendo diótrefes dentro de la iglesia y, y cómo diótrefes está desobedeciendo al mandato de la palabra de Dios, en este caso la autoridad apostólica del mismo apóstol Juan como diótrefes no estaba atendiendo a aquellos hermanos misioneros ¿verdad? que estaban pasando por las iglesias y que Diótrefes se negaba a darle hospitalidad a tales hermanos, y no solamente dijimos que se negaba a darle hospitalidad a tales hermanos cristianos, sino que inclusive atemorizaba a la Iglesia, ¿verdad?, para que quien diese al ojo o quien diese hospitalidad a tales misioneros o a tales cristianos eran amenazados con ser excomulgados de la Iglesia. Entonces, Juan trata este desorden de Diótrefes en una manera deseosa, y es que Juan desea encontrarse con Diótrefes cara a cara para poder atender estos asuntos. Y esto, esto nos habla de integridad. Esto, esto nos está hablando que Juan, eh, lo que está teniendo noticia o lo que está teniendo en cuanto a llegada a sus oídos de esta vida corrupta de Diótrefes dentro de la iglesia, no es algo que Juan está pasando por alto. Pero vemos a un hombre maduro en Cristo esperando el tiempo de Dios para tratar los asuntos de Dios. Y es por eso que nosotros encontramos en el versículo número 10 que dice, por esta razón, si voy llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, él mismo no reciba a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la, de la iglesia. Juan quiere tratar este asunto, pero vemos que Juan a la misma vez está teniendo este asunto delante de Dios mismo. En el versículo número 9, otro de los propósitos que vemos en cuanto a esta, esta rebeldía por parte de Diótrefes es la falta de sujeción, como hemos dicho. Y Juan es quien dice en esta carta, en el versículo número 9, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Es decir, que lejos de ser un hombre que participa en la iglesia, que colabora con la iglesia, que es un hombre que es usado para bendecir a la iglesia, que vive bajo la sujeción del cuerpo de Cristo, bajo la autoridad, en este caso, de, de, de Juan, lejos de todo esto, lo que vemos en Dios es una persona con falta de sujeción. No quiere sujetarse, en este caso, a ninguna autoridad. Como bien hemos dicho, es una carta dirigida a Gallo. Y estos tres personajes, que son de los que nos está hablando Juan, son lo que estamos estudiando. Si tú te das cuenta, es de lo que trata estos 15 versículos. Prácticamente, habla de Gallo, está hablando de la vida de Diótrefes y está hablando de la vida de, de Demetrio. Y esta es la enseñanza que nosotros podemos ver. Pero algunos de los detalles a, a destacar, bien pudiéramos decir, para poder tener una mejor comprensión, en cuanto a esta carta, tiene que ver con lo que se repite, y es la palabra amado. La palabra amado aparece cuatro veces, en el versículo número uno, versículo número dos, versículo número cinco y versículo número once. La palabra amado es una palabra favorita, es una palabra usada por el mismo apóstol Juan, que curiosamente es llamado Juan el Amado. Entonces, Juan usa estas cuatro veces la palabra amado dirigiéndose en este caso, para con la vida de, de Gallo. Pero también hay otra palabra, que es una palabra que se repite cinco veces, que al igual que la segunda carta de Juan, también me venía cinco veces, que nos da una gran enseñanza, y es la palabra verdad. La palabra verdad es una palabra repetitiva en estos 15 versículos, durante los versículos 3, 4, 8 y 12, donde encontramos cinco veces esta palabra. Andar en la verdad es algo sobresaliente, es algo que destaca. Cómo nosotros andamos o cómo nosotros deberíamos de andar es algo de lo que nos está tratando de enseñar el Espíritu Santo por medio de esta tercera carta de Juan. No hablar, que esto también es algo que, que, que, que es correcto, sino andar. Y cuando dijimos, y hemos dicho en otras ocasiones, que el verbo griego andar, que es el verbo peripateo, no es solamente andar en un área de nuestras vidas, ¿no? o un, en una etapa de nuestras vidas yo ando en la verdad. No, la palabra peripateo lo que significa es todo el entorno de donde yo estoy caminando, de lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con la verdad. Cuando la Biblia nos enseña que un cristiano anda en la verdad y Juan nos ha dicho con anterioridad y en esta carta nos está enseñando que él ama a los que andan en la verdad. Lo que nos está enseñando es que él está amando a aquellos cristianos que no se conforman con conocer acerca de Dios, sino que tienen practicidad de lo que Dios les ha enseñado. O sea, están practicando las enseñanzas de Cristo. Entonces, este andar en la verdad es algo destacable en esta tercera carta de Juan. Una de las cosas que vimos en contraste con la segunda carta de Juan, la última que estudiamos con esta tercera carta de Juan, es que la segunda carta de Juan nos enseña que vale la pena tomar una decisión firme por causa de la verdad. En contraste, recordemos, con los falsos maestros. Entonces, Juan trata en un contexto donde vale la pena, es, es relevante que nosotros podamos tomar decisiones en nuestras propias vidas como cristianos, pero por la causa de la verdad. Entre tanto que esta tercera carta de Juan nos enseña que vale la pena trabajar y servir a Cristo por causa de la verdad. Juan está tratando este punto en esta tercera, tercera carta. Es importante ver esto, ¿verdad? Y yo creo que esto eh, nos ayuda a a poder entender un poco más lo que Juan nos está enseñando. Alguien dijo, y me gustó mucho porque tiene mucho sentido en cuanto a la vinculación con lo que estamos estudiando en estos, en estos 15 versículos, mi vida en Dios es salvación. Cuando hablamos de nuestra vida en Dios, en Cristo, nos habla de salvación. Mi vida con Dios nos está hablando de comunión, pero sin embargo en esta carta está moviendo mi vida por Dios, que nos enseña de servicio y en este caso nuestra vida por la causa de la verdad nuestra vida por la causa de cristo siempre nos enseña nos recuerda que tiene que ver con servicio con entrega y esto es algo que siempre es bueno que recordemos y decimos y reiteramos verdad un cristiano siempre ha de ser un siervo de cristo verdad el día que nosotros consideremos que porque llevamos cierto tiempo caminando con cristo porque seamos quienes seamos, ya no vamos a servir, sino que vamos a dedicarnos a ser servidos, es que hemos perdido la dirección y el ejemplo de Jesucristo mismo. Porque Cristo mismo fue quien nos dijo que yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por los demás, por muchos. Entonces, esto es algo que siempre es bueno que nos recordemos entre nosotros, porque esto es imperante a lo largo del conjunto doctrinal de las Escrituras. Somos siervos de Cristo servir a Cristo es un privilegio que Dios nos ha dado y tú y yo debemos de tener esto en nuestras mentes. ¿Cómo cómo servirle, verdad? Buscar ocasiones para que Dios eh, nos nos nos ayude a servirle. Estar con corazones dispuestos para ser siervos, siervos de Cristo, todo tocante lo que tiene que ver con él y su reino. Esto es algo que nunca debemos de perder. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto tiene que ver con el versículo número uno que es el saludo versículo número 2 al 8 es el buen testimonio de gallo y el mal testimonio de diótrefes que lo vimos en los versículos número 9 y número 10 pero antes de exponer el texto que nos va a hablar con anterioridad antes de hablar de demetrio esta exhortación personal que juan tiene acerca de gallo y para con gallo antes de ver todo esto Creo que es bueno que también recordemos algunos contrastes entre lo que es la vida de Gallo, que la hemos estudiado, y la vida de Diótrefes, que también la hemos estudiado. Y en su contexto, en el conjunto de estos 15 versículos, hay cosas que nosotros podemos ver que es curioso, que son curiosas. Una de las cosas que nosotros vemos en el personaje de Gallo, que Gallo era un hombre que andaba en la, en la verdad, nos enseña el versículo número uno. Y a veces pudiéramos cometer el error de que estas son palabras que nos suenan familiares, palabras comunes en cuanto a nuestro lenguaje en el diario vivir, pero recordemos la importancia que tiene este verbo en el griego, andar. Andar no es un recorrido aquí a la puerta, andar es en toda nuestra manera de vivir. ¿verdad? Un cristiano es cristiano donde quiera que se encuentre. Y, y no tiene que llevar a cabo una, una, un, un sorprender a alguien, ¿verdad? O, o aparentar algo a alguien, sino que un cristiano es consciente de que los ojos de Dios están sobre su vida continuamente. Cuando tú y yo como cristiano somos conscientes de que Dios está permanentemente, de manera perpetua, 24 horas al día, observando nuestras vidas, poco nos va a importar si estamos con alguien o si estamos a solas. Porque si tú y yo tememos a Dios... Si tú y yo somos, somos temerosos de Dios, nosotros vamos a ser conscientes de que Dios es quien está observando nuestra vida. Y esto de, debe de motivarnos a no solamente servir a Cristo, sino servirle con excelencia, con lo mejor de nuestros corazones. Porque es para Él que lo hacemos, ¿no? Como nos enseña también Pablo escribiendo a los colosenses. Es a Cristo el Señor a quien vosotros servís. Es a Cristo a quienes estamos sirviendo. Entonces, Juan está hablando sobre Gallo, que es un hombre que andaba en la verdad. Otra de las cosas que vimos en el versículo número 5 es un cristiano servicial. Nosotros encontramos en la vida de Gallo, y esto es algo que deberíamos de anhelar, un cristiano servicial, un cristiano gentil, con gentileza, no gentil en cuanto a gentil o judío, sino con buena conducta, con educación, con amabilidad, con respeto. Entonces, Gallo es un cristiano servicial y gentil. Otra de las cosas que nos enseña el versículo número 6, hay dos características que he podido sacar en este versículo, y es que Gallo tenía buen testimonio dentro de la iglesia, pero el testimonio del cual hace énfasis de manera resaltante en el versículo número 6 es el buen testimonio de amor que Gallo tenía. O sea, Gallo era destacable por el testimonio de amar a los hermanos. Y esto es algo tan necesario también entre nosotros hoy. El amor entre nosotros como hermanos. Eso es algo que también vemos que está avalando la vida de Gallo. Él tenía buen testimonio dentro de la iglesia en cuanto al amor que él tenía para con los demás hermanos. Pero el mismo versículo número 6 también nos enseña otra característica. Y es que vemos a gallo que era un hombre que estaba pronto para ayudar a los misioneros un hombre que estaba con disposición para que el evangelio de cristo corriera y fuese glorificado como pablo enseña a la iglesia de los tesalonicenses gallo es un hombre que estaba dispuesto ayudando a los misioneros así que la hospitalidad la generosidad bien pudiéramos decir por lo que estamos viendo estudiando que eran distintivos ...es la cristiandad de Gallo... ...en su vida, en su conducta... ...hospitalidad y generosidad... ...y otra de las cosas que también podemos ver a su favor... ...en cuanto a este buen testimonio... ...estas características que avalan la vida de Gallo... ...es que también podemos apreciar la sujeción de Gallo... ...con respecto a la autoridad de la Iglesia... ...en este caso de Juan... ...lo opuesto que vemos en Diótrefes es la rebeldía... ...la falta de sujeción... Pero Gallo vemos como para él es, es algo que, que, tiene, que tiene importancia, el hecho de estar sujeto a otro, en este caso a su pastor, en este caso al apóstol Juan. Entonces, este tipo de sujeción también es algo bíblico y también vemos que caracteriza a la vida de Gallo, su respeto también por esa autoridad. Es algo que destaca también en cuanto a lo que hemos estudiado. Un hombre amado en lo que es la esfera de la verdad, como nos enseña el versículo número uno. Y contrastando la vida de Gallo en cuanto a estas características que son loables y que son buenas, podemos contrastar con las que Diótrefes estaba llevando a cabo en su vida. Y una de las cosas que vemos es que Diótrefes, lejos de andar en la verdad, él mismo rechazaba la verdad. Era un oponente de la verdad. La verdad era algo que chocaba la vida de diotrefes porque diotrefes es un hombre que estaba andando en el engaño, en la mentira, en las tinieblas. Otra de las cosas que vemos en la vida de diotrefes es que él era el centro de toda la atención. Todo giraba en torno a sí mismo. Él buscaba el reconocimiento, el elogio y la adulación de la propia iglesia para con su vida el enfoque no era llevar la iglesia a cristo sino el enfoque de manera autoritativa era que la iglesia le rindiera en este caso adulación a él esto es lo que vemos también en la vida de diótrefes era un hombre que se amaba tanto a sí mismo que deja bien claro y manifiesto su egocentrismo su egoísmo verdad ese amor a sí mismo ese amor al yo otra de las cosas que vemos en contraste con Gallo es su falta de sujeción. Es algo latente, es algo que vemos, que Juan mismo ha expresado en el versículo número 9 y número 10. Otra de las cosas que vemos que contrasta en este caso con Gallo, que lejos de servir, que es lo que vemos en la vida de Gallo, lo que este diótrefe estaba buscando no era servir, sino lo que él estaba buscando es que él fuese, ¿qué? Servido. Esta es una de sus motivaciones, su deseo no era servir a Cristo ni a la Iglesia, sino que la Iglesia le sirviera a Él. Un hombre autoritario, como hemos dicho, un hombre orgulloso y de lenguaje malicioso, como nos enseña el versículo número 10. Y ahora, dicho esto, leemos el versículo número 11, donde vamos a tratar con este cuarto punto que nos toca... Y es esta exhortación personal que el apóstol Juan va a enseñarnos que hace referencia a Gallo, antes de presentar el testimonio de Demetrio. Si tú y yo leemos simplemente el versículo número 11, como cualquiera de nosotros podemos leerlo, ¿verdad?, a modo de lectura, no vamos a apreciar prácticamente nada. Siempre decimos, pero si tú y yo abrimos la Biblia, y rogamos que dios nos ayude que el espíritu santo abra nuestros ojos y que dios nos enseñe por medio de este pasaje yo puedo decirte que he aprendido mucho en este versículo número 11 y aún cuando tenía propuesto en mi vida de, de, en este tiempo de poder llegar al versículo número 12 no he podido pero no he podido porque en este sencillo versículo donde nos dice amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Un texto sencillo, claro, conciso, no hay ningún atisbo de duda en cuanto a la claridad de este mismo pasaje o este mismo versículo y nos está enseñando de manera clara y contundente lo que nos está enseñando. Cuando tú y yo vamos a su contexto, tiene otra enseñanza o tiene algo más que aporta a esta enseñanza. Recordemos que hasta ahora lo que Juan viene enseñándonos es el testimonio de Gallo y el testimonio de quién? De Demetrio. Pero antes de hablarnos de Demetrio, ¿verdad? nos va a hablar en este caso de una exhortación que Dios mismo tiene por medio del apóstol Juan para con él. Y corrijo. Nos ha hablado de Gallo, nos ha hablado el testimonio de Diótrefes. Pero antes de meternos con Demetrio, entonces lo que Juan tiene es esta exhortación personal. Amado, es algo curioso que vemos como, de la misma manera, y esto me llamó mucho la atención, que nosotros vemos el versículo número uno, en la salutación, que Juan se dirige a Gallo como el amado. Si tú ves el texto no es un texto que nos gustaría cualquiera leer. O sea, es un texto que como que contrasta o choca lo que ya nos ha hablado precedentemente con respecto al buen testimonio de Gallo. Sin embargo, eh, lo que para con nosotros sería algo que igual nos chocaría o nos choca, esto nos habla de un lenguaje de madurez, nos habla de un lenguaje de cristiandad, nos está hablando de un lenguaje... ...de amor con respecto a quien está hablando... ...y a la misma vez... ...quien está recibiendo. En este versículo número 11... ...se dirige de la misma manera... ...Juan a Gallo amado. Amado, no imites lo malo. ¿A cuántos de nosotros hoy si nos dijeran... ...estas palabras, nos sentaría bien? Es desconfianza, ¿no? Aparentemente me estás diciendo que voy a hacer algo mal... Eh, ...me está diciendo que yo pudiera seguir... ...este contexto habla de no seguir el ejemplo de Diótrefes... ...que es lo que nos ha enseñado con anterioridad... ...en su contexto, cuando dice... ...no imites lo malo, hace referencia a Diótrefes... ...otra de las cosas es, no imites lo malo... ...no, no sea como Diótrefes que no daba hospitalidad a los hermanos... ...tú sé diferente... ...pero, ¿cómo es esto, verdad?... ...si ya nos ha hablado con la calidad que nos ha hablado... ...de la vida de Gallo... Cómo es que ahora pareciera que tenemos duda o que Juan está teniendo duda con respecto a Gallo. Y no es duda lo que tiene. Lo que Juan está enseñando a Gallo es lo mala y lo traicionera que puede ser cualquiera de nuestra carne como cristiano. O sea, un cristiano que realmente anda en Cristo, anda en la verdad, que está creciendo, que es una persona madura, no le va a molestar esto A quienes de nosotros que estamos aquí quienes seamos si a nosotros no nos molesta estas palabras la de no imites lo malo sino lo bueno es como que nos está reprendiendo o como que nos está diciendo cuidado que pudieras hacer qué, lo malo pero es que eso es lo que puede ocurrir entonces lo que nosotros vemos es que el mismo apóstol que saluda a juan como el amado gallo para dar a esta exhortación personal a Gallo, también se dirige como a Amado. Es el mismo personaje quien está hablando, que es el apóstol Juan, y es el mismo personaje quien está recibiendo, que es el mismo Gallo. Así que, Amado, no imites lo malo. No hagas lo incorrecto, Gallo, aun cuando tienes un buen testimonio. No por eso significa que tú no vas a caer. O no por eso significa que, que no vayas a llevar a cabo algo que no tuviera que ver con lo correcto con lo que es ante los ojos de dios no imites lo malo posiblemente el propio contexto nos está enseñando eh, este contraste o esta entrada este preámbulo antes de hablarnos de demetrio este ánimo que también nos va a enseñar que se le transmitiría a Demetrio sobre este buen testimonio, la continuidad de lo que también había hecho con anterioridad Gallo cuando estuvo, porque posiblemente él ya no estaba en la iglesia, cuando estuvo en la iglesia junto con Diótrefes. Y aunque aparentemente nosotros podremos ver o queríamos que esta advertencia está de más en cuanto a lo que ya hemos visto de Gallo, Lejos de esto, debemos ver que Dios se está tratando con lo que es la conducta, con lo que es la vida práctica cristiana. Juan no está teniendo duda aquí de Gallo. Juan, es, Juan sigue enseñándole a Gallo que el trabajo no se ha acabado, que tenemos que llegar hasta el fin. Que son muchas las dificultades que cada quien de nosotros, al igual que Gallo, aún haciendo lo correcto y siendo cristianos, podemos encontrarnos en nuestro diario vivir. Por eso cuando Juan escribió su primera carta, podemos recordar en el capítulo número 2, primera de Juan, capítulo número 2, versículos del 3 al 6, es el mismo apóstol Juan, quien nos enseña en esta porción de las escrituras, en el capítulo número 2, versículo número 3 al 6, dice, Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que lejos de estar dudando de la vida de, de Gallo, lo que le está es ministrando, lo que le está es enseñando lo que Juan está llevándole a Gallo es a recordar nuevamente que cuán saludable es que tú y yo nos estemos examinando continuamente frente a la propia palabra de Dios. Por eso también vemos en esta primera carta, en el capítulo número 5, en el versículo número 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Juan está tratando eh, en este versículo con, con este principio, con una advertencia, con una exhortación, con un ánimo. A veces nosotros esperamos ánimos por parte de los hermanos, y si esto es correcto, pero ánimos que nos animen a seguir como nosotros estamos. Pero el problema es que muchas de las veces no estamos como creemos que estamos o no estamos como decimos que realmente estamos. Entonces lo que Juan está aquí enseñándole a Gallo es que no imites. Olvídate de este testimonio no ha probado, un testimonio incorrecto, un testimonio no avalado por la palabra, no imites lo malo, es curioso, pero lo que nos está enseñando es no imites a Diótrefes. ¿Esto es posible? Gallo, no imites a Diótrefes. Todo el asunto no está zanjado. Aún pudiéramos cometer algún error aún pudiéramos ver en aquello que realmente es malo, como que hubiera algo bueno o simplemente como algo no tan malo. Mucho del engaño de entre medio de nosotros, en la iglesia de Cristo en el siglo XXI, es la pregunta, ¿verdad? Y yo he tratado mucho con este asunto y con esta pregunta es con cristianos que hoy en día te dicen, pero ¿qué es lo que tiene de malo hacer esto, hacer lo otro? pero la pregunta no es qué es lo que tiene de malo la pregunta correcta sería qué es lo que tiene de bueno qué es lo que realmente tiene de bueno que glorifica a dios y siempre solo decir lo mismo tú crees que jesús lo haría lo hablaría lo pensaría entonces como que estamos viviendo un tiempo donde como que se quiere tolerar si no viene el pecado denunciable, como es denunciado en la palabra de Dios como un pecado latente o un pecado grave, se quiere tolerar algunos pecados que no son tan graves, olvidándonos nosotros que no hay pecados graves y pecados no graves. Cristo, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo número 3, nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados. El pecado ha sido todo el asunto de la redención. El pecado primariamente, el tuyo y el mío, al igual que cada quien de los hombres de adán en adelante, siempre ha sido primariamente contra Dios. Por eso es pecado. Entonces, el pecado no se puede ver a la ligera. Hoy en día esto es algo que no se trata mucho, ¿verdad? Es como que si yo estoy mal, no puedo denunciarte a ti, que también estás mal. Entonces nos llevamos todos bien y todos pecamos. Y no denunciamos el pecado. Hay tiempos y vivimos tiempos donde prácticamente hay pasajes y porciones de las escrituras que se tratan de evitar como que no para nuestro tiempo por eso digo cuán bueno es poder enseñar como venimos ya unos años haciendo, poder estar exponiendo la palabra de Dios versículo a versículo porque esto nos sujeta primariamente a quienes estamos compartiendo la palabra y también a quienes están oyendo la palabra Pablo no rehusó Pablo no rehusó de dar todo el consejo de Dios a aquellos cristianos que estuvo junto al en Éfeso durante tres años y medio. Él no había rehuido, dice, de darle todo el consejo de Dios, todo el consejo doctrinal. Pablo le habló no solamente de la gracia, sino del pecado. Pablo no solamente le habló del cielo, sino del infierno. Pablo habló todo el conjunto doctrinal. De lo que también nosotros tenemos que tomar el ejemplo y seguir haciendo lo mismo a nuestros días. Todo lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, me gusta ver el amor y la integridad con la que Juan está tratando personalmente con el amado Gallo. Uno puede ver que, que lo que está tratando con Gallo, el origen tiene que ver con un amor, amado, amado, y con una integridad Juan es un hombre que no vende la verdad y Juan sabe que Gallo tampoco lo va a hacer. Juan tiene la confianza de exhortar a Gallo en esta manera porque sabe que Gallo tiene la docilidad en su corazón de recibir este consejo por parte de Juan. Sin embargo, eso no exime de que lo que Juan tenía que decirle se lo dijo. Y esto hoy en día a nosotros posiblemente nos costaría mucho o nos sentiríamos ofendidos como que estamos desconfiando los unos de los otros esto muestra nuestra inmadurez y no nuestra madurez como cristianos lo que vemos también en cuanto al recibimiento de esta exhortación por parte de gallo es una madurez en su cristianismo no un niño en cristo que se ofende por todo si no le está recibiendo el consejo de dios él está recibiendo esta exhortación ...que nace y proviene de un corazón que Gallo también conoce... ...de su pastor, en este caso, de Juan. Y por eso es lo que realmente marca la diferencia... ...en los que somos verdaderos cristianos maduros... ...o los que estamos madurando. Si hay una diferenciación que marca en cuanto a la madurez... ...entre cristianos, esta es una de ellas entre otras muchas que hay. ¿Cómo nosotros recibimos el consejo y la palabra de Dios? Porque si tú y yo estamos viendo que es Dios quien nos está exhortando, que es Dios quien nos está corrigiendo, que es Dios quien nos está ministrando, si tú y yo tenemos esto en mente y en nuestros corazones, el recibimiento de dicho consejo va a ser aceptado con facilidad, sin ningún tipo de oposición. Y muchas de las veces el error y el resultado de nuestras caídas a veces, no digo siempre, viene por este tipo de orgullo y autoconfianza. A veces, cuando nosotros hemos caído, cuando nosotros hemos pecado, si tú y yo lo pensamos bien, viene por este tipo de orgullo, por este tipo de autoconfianza. Porque resistirnos a este consejo o tomarnos esta exhortación como algo que nos ofende, no es más que la manifestación de orgullo. Es como que nosotros tenemos autoconfianza en nosotros mismos, es como que damos crédito a la carne, es como reconocer que la carne no es tan mala. Entonces por eso pudiéramos ofendernos, pero en verdad nuestras caídas muchas veces como cristianos, nuestras vidas cristianas tienen que ver con este origen, por medio de no ser maduros y confiar en nosotros mismos y mostrar nuestro orgullo. Estaba preparando el mensaje y me acordaba unas palabras que Pablo, enseñando a los corintios en su primera carta, en el capítulo número 10, en el versículo número 12, y uno pudiera preguntarse, o pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Pablo escribió estas palabras a aquellos corintios? Eran cristianos. Una ciudad de Grecia, una iglesia, pero es a la iglesia a la cual se dirige el mismo apóstol Pablo por medio de esta primera carta, escribiendo aquí en los Corintios y le dice lo siguiente, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que, que caiga. Si vemos a Gallo, que era un hombre que no cayó, es porque seguramente que él no estaba creyéndose que estaba firme o que estuviera autoconvenciéndose de que nunca caería. Esto nos habla de vida en nuestros corazones. Tener cuidado de no caer es, es un buen síntoma. Preocuparnos porque nosotros pudiéramos caer es algo que debemos de estar haciendo continuamente. Engañando, enga engañarnos y no pensar en que podemos caer... O, o no estar teniendo cuidado por si caemos, o estar mirando cómo estamos andando, esto no sería ser diligentes, sino negligentes. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Otra de las cosas que muchas de las veces hemos llegado a caer como cristianos, o a enfriarnos como cristianos, es por lo que el mismo apóstol Pablo Enseñó también a esta iglesia en su segunda carta, en el capítulo número 13, en el versículo número 5, por la falta de autoexamen, de examinarnos a nosotros mismos como Pablo escribió a los corintios para ver si realmente estamos firmes. ¿En dónde? En la fe. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe. A veces lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer es lo que nosotros no queremos hacer. ...y no queremos hacerlo porque estamos prácticamente llevándonos bien... ...con pecados que ya Dios nos perdonó. Es como que tratamos de llevarnos bien con nuestros antiguos pecados... ...por eso no queremos muchas de las veces autoexaminarnos... ...frente a la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener una vida cristiana donde esto sea algo permanente. Autoexaminarnos, cómo estamos... Dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, eh, dónde están nuestros corazones, cómo estamos amando a nuestras familias, esposa, hijos, a la iglesia, a los hermanos, cómo es nuestro servicio, la calidad del mismo, a quién estamos sirviendo, para quién lo estamos haciendo. Examinaos, poneos a prueba, dice la Biblia de las Américas, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros. Mismos. Entonces, la, la confianza en nosotros mismos a veces ha sido confianza en nuestra propia carne y eso también ha sido la manifestación de nuestros pecados o de una vida orgullosa y arrogante. Lejos de confiar en nosotros mismos o nuestra carne, el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo número 5, nos enseña todo lo opuesto. Y lo que nos está enseñando es que nosotros confiemos en Jehová de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría. Que depositemos toda nuestra confianza en Aquel quien es Dios. Y dice con todos nuestros corazones. Pero tú ves en Proverbios, en el capítulo 3, el mismo capítulo, el versículo número 7, y nos dice lo siguiente, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. No seamos sabios a nuestros propios ojos. La Biblia nos deja claro, la Biblia no nos esconde los pecados de todos los hombres de Dios, o del cuanto menos cuanto nos deja registrado. Pero Antiguo y Nuevo Testamento, uno puede ver, yo pensaba, la vida de dos personajes. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos la vida del rey David en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel, nosotros podemos ver cuál fue el origen por el cual David se acostó con Bexabé. No tenemos el tiempo y es mucha la enseñanza larga que conlleva estos dos capítulos. Pero sin lugar a duda uno de los pecados, uno de los orígenes por el cual David llegó a hacer lo que hizo, tenía que ver con esta autoconfianza, con no estar examinándose en ese mismo momento, con estar confiando de que él es el rey. Siendo tiempos de guerra, como la Biblia nos enseña, cuando los reyes iban a la guerra y David era un hombre de guerra, David es quien escoge quedarse en su lecho en el palacio y es ahí donde ve a Be saber bañándose verdad y empieza no solamente a desearle a codiciarla sino que prepara una trama para que esta mujer llegue hacia él concibe un niño después muere pero lleva a cabo una serie de pecados que todo tiene que ver con una autoconfianza en sí mismo porque él es david porque él es el rey él cree que tiene derecho verdad y él cree que está por encima él no tiene miedo de caer no, él lleva a cabo la acción de lo que su corazón está dictaminando en ese momento. Y por supuesto son acciones en plural, pecaminosas, que lleva el desarrollo de este engaño en David. Mentiras, el asesinato, el adulterio, un sinfín de pecados, un conjunto de pecados. Pero ¿dónde empezó? En su corazón. ¿Verdad? En tratar de... ...hacer lo que su corazón le dictaminaba en ese momento. En llevar a cabo este deseo, esta lujuria. Y eso tuvo sus consecuencias. Pero los mismos discípulos de Jesucristo. Si leemos en Mateo capítulo número 26... ...a veces solamente hablamos de Pedro... ...en esta connotación que vamos a leer... ...pero si tú te das cuenta, fueron todos los discípulos... ...Mateo capítulo número 26... Versículos 31 al 35. Dice después de la institución de la cena del Señor de Jesús cenar con sus discípulos antes de morir esta última cena con ellos, dice en el versículo número 31, entonces Jesús les dijo, Esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, como vocero, respondiendo, le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca, yo jamás. Autoconfianza en sí mismo, autoengaño, superioridad. Pedro no estaba conociendo su carne. Yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo, que esta misma noche, sin ni más lejos ni más tarde, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y el versículo número 35 dice que Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y luego dice, todos los discípulos dijeron también lo mismo. A veces solamente hablamos de Pedro y estas palabras del gallo en cuanto a la vida de Pedro era específicamente para con Pedro. Pero el detalle este es un detalle curioso. Dice que todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Sin embargo, Jesucristo mismo le está diciendo lo que iba a acontecer. ¿Sabe que lo que le está diciendo en ese momento a los discípulos a Jesús? No se está mintiendo. Lo que las Escrituras ...dicen de ti, no se va a cumplir. Si tú analizas y si no explícitas... Si ...implícitamente es lo que nos dice. No es verdad. Y más, de, más de, de lo que se vaya a cumplir... ...más lejos de que se cumpla... ...lo que te voy a mostrar es lo que yo puedo hacer. Yo no te voy a negar. Yo moriré contigo. Y lo que está apareciendo aquí en, en escena... ...es el yo. Ese yo arrogante, ¿verdad? Ese yo fuerte en sí mismo. Esa carne esa confianza. Nosotros sabemos lo que ocurre con Pedro y también con los propios discípulos. Así que aquí estamos viendo en cuanto a la vida de, de Juan y en cuanto a la vida de Gallo, por lo que nos enseña este versículo, dos grandes titanes del Evangelio, tanto el que le está enseñando como el que está recibiendo la enseñanza aquí de Juan. Hombres que conocían sus límites, sus debilidades Hombres que sabían lo engañosa que era su carne. Tú y yo debemos de saber que nuestra carne es engañosa, es débil. Por eso no, debo, no debemos darle lugar. Como Pablo enseña en los Efesios a quién? Al diablo. Dice: ni le deis lugar al diablo. No hay que darle lugar porque cada día él tratará. Como nos enseña el mismo apóstol Pedro. Dice que él está alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Hoy hablaba con un chico y digo, literalmente lo que nos enseña es como león rugiente. Esta comparativa, lo que nos está enseñando con qué ansias, con qué ganas se dirige el diablo a nuestras vidas. La carne sabrosa para este león rugiente, o como león rugiente, es la carne del cristiano. Creo que era con Tomás que estamos hablando de esto un chuletón para para el diablo ¿verdad? y es esto hablamos este es el chuletón que el diablo busca no debemos de ceder no debemos darle lugar al diablo bajo ningún concepto todos somos débiles pero no todos acudimos al lugar que debemos acudir a solas con dios cuando debemos de hacerlo y, y es que a veces es lo que tenemos que hacer acudir en el secreto con dios y rogar a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Cuando tú y yo entramos en la dimensión de la oración, cuando tú y yo entramos en la dimensión de la comunión con nuestro Dios, el asunto cambia. Todo es distinto, lo vemos de manera distinta. ¿verdad? No llegamos a entrar en la tentación, la tentación no podemos evitarla, todos somos tentados. Y Jesús no nos enseña que la tentación no venga a nuestras vidas. Lo que Jesús nos enseñó es que para nosotros no entrar en la tentación, hay dos verbos en imperativo que le enseña a sus discípulos, velad y orar para que no entréis en tentación, para que no cedamos a las artimañas del enemigo antes estaba leyendo el capítulo número 12 en cuanto a lo que es del capítulo 12 de Romanos que nos está hablando el mismo apóstol Pablo desde los deberes del cristiano y curiosamente el último versículo del capítulo número 12 que Pablo está enseñando a los cristianos en Roma en el versículo 21 dice no seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal a cristianos el mal nos puede vencer no imites lo malo. No te expongas al mal. No llegue ni siquiera a tratar de considerar si lo que Diótrefes había hecho estaba bien o estaba mal. No, estaba reprobado por Dios. Por eso cuando la Biblia habla de que no imites lo malo, esa palabra en el griego es la palabra mimetes y viene de mimo. Es imitar, ¿verdad? Algo o alguien. No imites lo malo. Jesús es quien contrastaba con los que son y no son de Dios en sus días con la diferenciación de los oídos. Es curioso, leyendo en Juan capítulo número 8, cuando Jesús está tratando el asunto de los líderes religiosos de su época, del judaísmo, y los fariseos, y los discípulos, y uno está leyendo, y, y, y uno puede ver en el versículo número 47, en el Evangelio de Juan, Cómo Jesús marca la diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios tiene que ver con los oídos. Por eso dice el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. El gallo estaba escuchando las palabras de Juan. Gallo era de Dios. Por eso vosotros dice, no escucháis. Porque no sois de Dios. Y es curioso, pero esto trata con nuestros oídos, escuchar. Entre los que escuchan el consejo de Dios y la enseñanza de Dios, en este caso la advertencia, la exhortación de Juan hacia Gallo, es recibida, es escuchada y es obedecida porque vemos a un hombre que es de Dios. Pero pudiéramos tener el mismo principio, la misma enseñanza frente a otro hombre que no es de Dios como Diótrefes y no lo haría. Ni siquiera lo escucharía. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Pero el que es de Dios está atento a las palabras de Dios. El que es de Dios no está en una reunión de manera pasiva. El que es de Dios no se va a sentar aquí simplemente a pasar el tiempo. El que es de Dios va a buscar que Dios le hable. ¿Verdad? En situaciones, en nuestro trabajo, eh, en todo cuanto pudiéramos estar haciendo durante el día, vamos a tratar de ver a Dios en todo. Porque el que es de Dios busca que Dios mismo sea quien le habla a su propia vida. Pero el que no es de Dios no le preocupa nada de esto. Puede estar aquí y no estar aquí. Y alguna de las mentes en esta noche de los que estamos aquí, pudiéramos, si pudiéramos ver y a veces hemos dicho, y poner lo que está pensando en este momento sería algo inclusive vergonzoso. Pero el que es de Dios trata de escuchar a Dios. Trata de dirigir sus oídos a la palabra. ...le preocupa, ¿verdad?, que Dios le hable. Quiere escuchar la voz de Dios porque quiere obedecer a Dios. Y Jesús decía también en cuanto a los que no son, dices porque no escucháis. No tenéis oídos para oír mi palabra. Por eso es importante lo que nosotros estamos viendo en cuanto a lo de imitar a Dios. Como dice en el versículo número 11... Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Amado, imita a Dios. Gallo, imita a Dios. No imites a Diótrefes. Gallo, sigue imitando a Dios. Sigue llevando a cabo el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y aún inclusive dice que sus propias pisadas para que nosotros las sigamos. Ten en mente eh, eh, el carácter de Cristo. Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 5, en el versículo número 1 y versículo número 2. Sed pues imitadores. ¿De quién? De Dios. Imita lo bueno. No imites lo malo. Gallo, esto pudiera ocurrirte en alguna etapa de tu vida. En algún tiempo en el que tú pudieras confiar en tu propia carne. En algún tiempo, aunque tú y yo pudiéramos confiar en nuestra propia carne, pudiéramos imitar lo malo, lo que no corresponde a Dios, lo que no es correspondiente a su carácter. se pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué importante es que cuando aquí Pablo está escribiendo a los Efesios desde la prisión de Roma, en una casa alquilada, Está enseñándole que imitéis, imitad a Dios, pero hacerlo como hijos amados. Porque si no es como un hijo amado, ese hijo no va a imitar a su padre. Si hay algo que podemos ver nosotros en los hijos, hijos que tratan de imitar a sus padres, son padres que son padres. Qué triste es ver en la persona de un hijo o una hija que no quiere saber nada de los pasos de dicho padre o dicha madre. Pero qué bueno, ¿verdad? Cuando dice no, voy a imitar a mi padre, voy a ser, quiero ser como mi padre, quiero seguir el ejemplo de mi padre. Oye, eso es bueno. Porque nosotros estamos tratando de presentarla a Cristo, ¿verdad? No es a nosotros, pero lo que están viendo nosotros es, es a Cristo. Y dice en el versículo número 2, y andad, otra vez se usa este verbo, en amor. Todo cuanto nosotros hagamos y digamos y nos movamos, tiene que estar basado en un andad en amor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Imitar lo bueno es imitar a Cristo. Es hacer lo bueno, es hacer lo correcto. Pablo contrasta a los verdaderos de los falsos cristianos, cuando escribe aquí mismo, en el capítulo número 4, los versículos 20 y 21. Pero vosotros, pero vosotros, pero tú, gallo, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Contrastando a aquellos cristianos con los que eran verdaderos cristianos, con los que no lo eran, que estaban teniendo dureza en sus corazones, Gente que estaban teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos había, pero dice que la causa era por la dureza de sus corazones. Pero me gusta, ¿verdad? Cuando llegamos al versículo número 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido. Vosotros no habéis sido enseñado de esta manera. Vosotros habéis aprendido de Cristo. Y es que lo que Juan le está enseñando a Gallo es el ejemplo no de Juan, sino de Cristo. Imita lo bueno, es imitar a Cristo. Dice en el versículo número 21, Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, pero dice conforme a la verdad que hay en Jesús. Que solamente encontramos en, en Cristo. Entonces, Diótrefes hacía lo malo porque no había conocido a Dios. Gallo hacía lo bueno porque él sí había conocido a Dios. Entonces lo que Juan está recordando aquí a Gallo es que no olvide este principio. Que siga imitando lo bueno, sigue imitando a Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo, lo bueno. El ejemplo en este caso de Diótrefes no era digno de ser imitado. Por esa razón Juan le recuerda que no se debe reproducir lo que no es bueno. No se debe de copiar, no se debe de imitar aquello que no corresponde al carácter de Cristo. Aquello que no es bueno, no se debe de multiplicar, no se debe de imitar o reproducir. Esto es lo que Juan tiene en mente, no imites, no hagas. Hay un salmo, el salmo 143, en el versículo número 10, donde David, es un salmo de David, orando a Dios, dice... Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo correcto. No a saber con respeto tu voluntad. Ahí aparece un verbo. Hacer. Enséñame a hacer tu voluntad. Pero David dice, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me sustente en tierra de rectitud. Nosotros podemos, como hijos de Dios, decir lo mismo que David oró a Dios. Señor, enséñame en esta noche, enséñame mañana a hacer tu voluntad. Y podemos dirigirnos a Él, como nos enseña Romanos 8, porque somos hijos adoptivos de Dios por causa del Hijo, de Cristo. Entonces, podemos dirigirnos y clamar a Él, inclusive, a Abba Padre. Y podemos hacer este robo, enséñame a hacer... No a saber hacer tu voluntad, quiero imitarte a ti, quiero hacer lo correcto, lo bueno. El salmista también decía en el Salmo 111, versículo número 10, que buen entendimiento tienen todos los que practican, todos los que hacen, cumplen tus mandamientos. La enseñanza ejercida, la enseñanza practicada, la vivencia de lo que sabemos es la confirmación y la seguridad de que somos lo que somos porque ahora hacemos lo que corresponde a cristo jesús dijo en juan capítulo 13 versículo número 7 bienaventurado sois si realmente hacéis lo que yo os digo nuevamente aquí se usa este verbo si hacéis si imitamos lo que es bueno lo que corresponde a él cuando simplemente tratamos de hacer cosas sin ser cristiano este es el error más grande que pudiéramos cometer esto enseña la religión esto es lo que enseña. la palabra religión proviene del latín, es una palabra ligar cosas. Pero si nosotros hacemos sin haber nacido, sin ser cristianos, simplemente estamos haciendo obras pensando que por medio de esas obras nosotros vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos. Y es a la inversa. Primero nacemos de nuevo, primero somos cristianos y después posteriormente hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora podemos, como hemos dicho, señores, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces es importante que entendamos que, primeramente, es ser verdaderos cristianos para poder hacer aquellos o aquello que Juan también nos está enseñando aquí en cuanto al ejemplo de gallo, pero que también vemos en distintos lugares por las escrituras. Tú puedes ver en Efesios, capítulo número 2, versículo número 10, como el mismo apóstol Pablo enseña: porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales dice que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora podemos andar y hacer esas buenas obras, pero el contexto que nos enseña, que ahora somos, ¿qué? Somos salvos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, sino es por obra para que nadie se gloríe, cristiano. ...y ahora somos hechura suya, creado en Cristo Jesús... ...para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano... ...la evidencia de lo que somos, salvados por gracia... ...y ahora vamos a andar en esas obras que Dios ha preparado de antemano... ...para que no solamente tengamos conocimiento de ello... ...sino que tengamos practicidad de lo que somos... ...de ser cristianos verdaderos. Lo vamos a dejar aquí... ...para no meternos en el versículo número 12... ...como digo, no nos iba a dar tiempo... Pero porque creo que es importante esta exhortación personal que Juan está dando aquí a Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Es importante que a la hora de estudiar este versículo es, debe, de, debe de compararse lo que se repite, lo que se contrasta. Es la única manera de poder ver con claridad lo que nos está enseñando. Y lo bueno corresponde a Cristo. Eso es, a me gusta hacer, ¿verdad? Se coge, tú pones un versículo, contrasta, pone en paralelo hacia dónde está enseñándonos el texto. El que hace lo bueno corresponde a Dios, corresponde a Cristo. El que hace lo malo no corresponde a Dios, no corresponde a Cristo. El que hace lo bueno en este ejemplo, ¿quién es gallo? El que no hace lo bueno corresponde a diótrefes. Y es dentro de este contexto de un preámbulo que Juan lo usa para hablarnos ahora del buen testimonio del tercer personaje y último que veremos de esta tercera carta de Juan, que es la vida de Demetrio, que en un solo versículo que se menciona, vamos a ver la gran enseñanza que también encontraremos en el versículo número 12. Amén.